Hablamos con Jesús Rodríguez, que es el que vemos siempre dar la imagen, con también con la subdirectora que estáis en todos lados. La verdad Intentamos. es que hace una maravilla. Intentamos. Más que, más que manager. Es que ya... No, no, no yo, yo intento, intento, intento en ello. La verdad es que este verano que hay tantas galas, que hay tantas cosas, vosotros siempre estáis pues, fomentando también el, go, el deporte, la cultura, el turismo, y habéis estado a tope, ¿no? Todo, sí, este verano. Este verano, independientemente de la ocupación que hemos tenido en el hotel, no hemos podido llegar un poquito más. Y si ves, nos hemos quedado cortos. Ha pasado el verano muy rápido, pero sí hemos querido estar un poco pues, con el pueblo... Mmm, ...a través de, ya no solamente deporte, golf y demás, sino que también cultura, mucho en el tema cultural. Hemos empezado con la primera White Party, la cual nos ha salido muy bien, cara al pueblo... Y seguiremos haciendo cosas, seguiremos haciendo cosas, una vez nos deje este monstruo de 430 apartamentos estar más con vosotros, porque la operativa, como veis, mira, hoy estábamos dando 600 desayunos y aquí estamos, también para la comida y volveremos, y volveremos a estar también con vosotros ahí en el cine, ¿no? ...si nos deja la operativa nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas... ...veis las vistas que tenemos, esto es espectacular... ...estamos a punto de inaugurar nuestro spa... ...estamos a punto de hacer nuestra inauguración de la recepción... ...del nuevo restaurante temático... ...y a partir de ahí pues bueno crear una sinergia con Estepona Pueblo... ...que nos haga crecer ambos, vosotros ya muy crecidos... ...pero bueno que, que nosotros podamos estar a vuestra altura. Sí, la verdad es que vuestro Hanica está muy alto... Sí, genial, ¿eh? <risa> <risa> estamos en el campo de gol aquí justamente. ...pues nada... Muchas gracias. gracias. Muchas gracias y muy sí, amable. ¿eh? Que tengas muy buen día.